No, yo no me quiero acuerdar eso. Eso fue una cosa que ni los médicos dijeron. Dios mío Dios fue esto. Sentada en un pequeño mueble embargada por la tristeza, entre lágrimas, Yadelmi Almengó Santos, de 32 años de edad, cuenta cómo ha sido el proceso desde aquella mañana cuando su vida cambió por completo estaba normal limpiando yo había limpiado todo eh, como a las 10 me pasó como que el trompecé y el cuerpo se me llenó de corriente, se rompieron los tendones la rodilla y ya van cinco meses por este pan pero Dios me ha dado fuerza Darraque que desde esa fecha es imposible trabajar Situación que no le permite cubrir sus gastos médicos y las múltiples precariedades que enfrenta diariamente. Pie, me estaba poniendo negro, negro de pie. Y ahí fue que me hicieron unos hoyos para, la san, para botar la sangre. Este proceso ha sido para mí porque yo siempre he trabajado. Vengo de trabajar y me voy a vender robo pan. Y nada mía. Estar sentado para mí no es fácil, no es fácil, pero hay que darle gracias a Dios que por lo menos estoy sentada. Su humilde vivienda de tablas a medias, repleta de filtraciones, también preocupa a Yudelmi, pues sin recursos es imposible vivir dignamente y lo que su esposo logra obtener del trabajo simplemente alcanza para comer ella y sus dos hijos. Ahora mismo estoy parada de todo el esposo mío lo que he echa día así, sí. cuando lo llaman, cuando hay, pero ahora mismo estoy parada de todo de todo, de todo necesita recursos para sus gastos médicos para próximas intervenciones pues no pierde la esperanza de salir victoriosa de su padecimiento. El llamado que yo hago es que, que vean mis caso, que lo analicen no digo más nada de eso eh, viene una operación fuerte por ahí. Me van a poner clavo, porque pensé que esto no era tan. no era tan grande así. Confía en que manos solidarias escuchen su clamor y pueda recibir ayuda, pues con cada granito de arena se puede construir un castillo.